Vamos a comenzar desde ahora mismo. Y bueno, para que vaya llegando yo lo voy, yo lo voy admitiendo. Eh, yo acabo de darles un par de links en el chat. Los voy a, los voy a repetir. Eso la, es, uno es una encuesta. Bastante rápida, bastante pequeña, solamente para hacerme una idea de, de, de algunos conocimientos que ustedes tengan cualitativa, pero al mismo tiempo me va a servir bastante para las demás clases. Eh, la, el otro link son las slides que estoy usando. No todas se van a usar eh, hoy. De hecho, una de las cosas que les quiero mencionar es que pueden guardar ese link y digamos conservarlo porque lo que voy a hacer es que ellas irán creciendo ¿no? y voy sumando material allí a medida que lo vaya creando y lo voy, lo voy colocando allí. Entonces, mientras tanto, lo que podemos hacer es guardar esa esa ese link. Básicamente. Déjenme compartir la pantalla y os, empiezo eh, oficialmente con, con lo que estamos haciendo. No sé si alguno de los muchachos de la universidad quieran decir algo antes, pero si no salto de una vez a quién soy y qué vamos a hacer. ¿Me confirman que pueden ver mi navegador, por favor? Sí. Perfecto. Este, bueno, nada, chicos, bienvenidos, insisto. Muchas gracias por, por, por estar allí, sobre todo siendo sábado. Eh, nosotros nos llevamos ocho horas de diferencia, déjenme decirle, aquí son las nueve de la noche. Eh, sigo aceptando gente acá. Eh, do people, vamos a aceptar este par de personas aquí. Ok, entonces... Eh, bueno, supongo que más o menos más a, habrán hablado y por, tendrá una idea de qué es lo que estamos haciendo hoy aquí por las próximas semanas. Eh, básicamente vamos a, a trabajar un poco sobre, de manera, no lo llamaría teórica, pero a discutir. Y por eso es que también es muy importante que ustedes no solamente estén allí escuchándome, sino que además conversen conmigo, me pregunten, me discutan, me corrijan. ¿sí? Si algo que estoy diciendo no está bien. Eh, tengo entendido que también todos nosotros somos ya eh, gente grande, mayor, profesionales, muchos de ustedes. Este, entonces, eh, no duden en preguntarme, no duden en, en, en, en, en que sea una discusión y no que, digamos, esté yo aquí hablando solo por una hora. Eh, la idea de, de, de este curso eh, surge de, de una... De, de un plan que teníamos de hace mucho tiempo con la universidad, de poder ir hasta allá, hasta Honduras, y estar eh, dictando algunos cursos entre física y también ciencias de la computación. Finalmente, y por razones obvias durante estos año y medio que ha pasado, eh, no se ha podido hacer. Y, y bueno, decidimos concretar este curso en línea, pero al mismo tiempo hacerlo, eh, insisto, tan dinámico como sea posible entre ustedes y nosotros. Eh, hoy, hoy sábado o el primer sábado, mejor dicho, como como es obvio, estamos conectados en vivo, pero la idea es que fuese también en algunos casos lo que yo voy a hacer es que vamos a tener o yo mejor dicho, les voy a enviar un video de una clase eh, antes del sábado, Bueno, no será el viernes por la noche, no se preocupen. Unos días antes del sábado, durante la semana y que ustedes puedan ver a su propio ritmo, en su propio tiempo, y que sea el sábado eh, el día para conversar acerca de aquello que estamos viendo, o para practicar aquello que se dijo en, en, en el video. ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer implicará trabajar en la computadora. Entonces, me gustaría de que en vez eh, de que el modelo que vamos a hacer, ya que decimos que fuese el sábado, para que la mayor cantidad de gente estuviese, eh, estuviese acá, como también me dijeron, muchos de ustedes trabajan, etcétera. Entonces la idea es que vean, veamos esa clase y vengamos a, a, a discutir y a trabajar durante una hora y media, eh, eh, algo así los sábados. ¿Okay? Bueno, digamos, si estamos muy animados, etcétera, un poquito más, pero esa, esa va a ser la dinámica. Eh, si no, pues el sábado sería como estamos haciendo hoy ¿no? en vivo también para para conversar. En parte porque las cosas que estoy, estamos viendo las estamos creando al mismo tiempo. ¿okay? Entonces, existe siempre la incertidumbre de que no llegue a tiempo hacer el video antes del sábado. Pero entonces, insisto, va a ser así. Y, y como ya tengo el email de todos, supongo que a todos ustedes les llegó el email y por eso es que están acá con la, con la llamada en Zoom, eh, es que nos seguiremos comunicando. Entonces... Eh, el curso, o mejor dicho, este taller, esta serie de, de, de conversaciones tendrá que ver con lo que llamamos reproducibilidad científica, pero sobre todo también la práctica, ¿no? Entonces, ellas idea es tener una serie de herramientas y de ideas que ustedes puedan ir aplicando de una vez en lo que están haciendo o, o mejorar algún proceso que estén, eh, en el que estén trabajando, en el que, eh, en el que quieran hacer, o si lo están enseñando, bueno... Eh, ¿Cómo se llama? Correr la voz, propagar el conocimiento que tomen aquí, junto con el que ya ustedes tienen y armar quizás su, su, propio, su propio curso ¿no? que estén haciendo allí. Entonces, déjenme empezar un poco eh, por decirles quién soy, a quién vinieron a escuchar ustedes hoy. Yo me llamo Arturo, Arturo Sánchez. Eh, yo soy eh, nacido en Venezuela y actualmente me desempeño como un investigador en un laboratorio de física acá, bueno, acá no, no estoy allí, en, en Francia, en Annecy, que es parte del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, para un par de grupos de investigación. Sin ir al detalle, básicamente uno de ellos es, el, es un grupo de ATLAS, que es uno de los experimentos que está dentro del LHC, aquí en el CERN, este sí me queda cerca. Y otro es otro equipo llamado SCAPE, que se dedica sobre todo a crear infraestructura computacional para, para investigación científica. Entonces lo que ustedes van a ver es bastante, bastante reciente, al menos en este caso. Eh, yo soy, eh, estudié física e ingeniería de sistemas en Venezuela. Y luego eh, estudié, hice mi doctorado en física en Italia. Después... Estuve con los italianos un buen tiempo, trabajando en sistemas computacionales y en física um, para después trabajar en el CERN eh, administrando sistemas dentro del detector ATLAS. Y, y también, y es la razón por la que al final eh, nosotros nos hemos digamos, conocido virtualmente también para el ICTP. El ICTP viene por eh, el Centro Internacional de Física Teórica que queda en Trieste, en Italia. Que entre otras cosas también eh, crea programas de divulgación científica, de educación en, en países en vías de desarrollo, y, y en el cual desde ya hace bastantes años tratamos de, de construir este tipo de, de iniciativas. ¿no? Originalmente yendo hasta, hasta bueno, en mi, en mi caso, hasta Latinoamérica, etcétera, pero bueno, otros, muchos del equipo pues, van a otros lugares del mundo. Ahora lo tratamos de hacer virtual mientras esa, ese tipo de cosas se puedan volver a hacer. Entonces, un una primero recordatorio. Bueno, se, se, espera, se, se estarán dando cuenta la mayoría de la, del texto, si no todo, está escrito en inglés. Eh, es básicamente mmm, yo por pereza, llamémoslo así, porque es el, los mismos materiales que uso en distintos, a distintos niveles. Eh, tanto acá como con ustedes. Entonces, para mí es más genérico que esté, que esté en inglés. Y empezamos por decirles eso, que, que es muy importante recordar el poder que tiene el papel y el lápiz, no? Este, vamos a trabajar. Es la, es la idea mucho en la computadora, pero tratar de no, de no dejarnos llevar por los detalles antes de. De, de tener las ideas claras de lo que estamos haciendo. ¿no? Sobre todo con pues, la computadora es muy fácil perder el tiempo en, en, en cosas que en realidad no, no son importantes para lo que estamos haciendo, sino cosas que tienen que ver con, con que se vea bonito, etcétera. Entonces siempre, eh, aunque es una, es una cosa que estoy seguro que ustedes saben, siempre me, eh, me lo recuerda a mí mismo, ¿no? agarrar una, un pedazo de papel y dibujar antes lo que yo quiero hacer antes de empezar a escribir una sola letra en mi computadora. Entonces, vamos a hablar de, de reproducibilidad, como les dije, muchachos. Eh, y, y esto se refiere, al menos el, la manera en que yo lo veo, obviamente. Eh, hay, hay muchas cosas a interpretar esto. Pero una de estas maneras se refiere al... Una de estas maneras se refiere a los principios, a las técnicas, a las herramientas y a consideraciones prácticas, que quiere decir, o sea, al ponerle vida real. Y vamos a ver cómo, a qué me refiero yo con eso, que permitan primero que todo documentar, guardar y preservar, que son dos cosas distintas, al menos desde mi punto de vista y en lo que vamos a hacer eh, análisis de datos o, o cadenas que generan un análisis de datos, como se llama en inglés una pipeline, así que es cuando un, todos los elementos que uno necesita para poder hacer análisis de datos. La idea de todo esto al final es incrementar las posibilidades de colaborar con otros. ¿sí? Cuando yo tengo algo, cuando logro producir algo que alguien más puede reproducir en donde está, pues puede colaborar conmigo y podemos mejorarlo entre los, entre los dos o más de dos, ¿verdad? Pero también permite reproducir resultados por mí mismo y por otros en el futuro. Y esto suele ser muy, muy eh, como lo digo, mucha gente se, se, se empatiza con eso porque resulta ser que, sobre todo en academia, cuando uno hace algún análisis, alguna tesis, algo que tuvo que ver con, con reproducir algún resultado, resulta ser muy difícil incluso reproducir sus propios resultados de algo que ya hizo hace un año, por ejemplo. no o, o muchos de los que ya han hecho una tesis y, y, y pretenda en cinco años tratar de hacer lo mismo que su tesis hacía. Y es bastante difícil si no es que es imposible a este punto. Entonces es evitar ese tipo de situaciones. Eh, y para ello toda esta, esta serie de ideas. ¿no? Eh, para lograr algo así o para tratar de lograr algo así, una de las cosas que es súper importante es identificar y establecer estándares. ¿okay? protocolos bien conocidos que permitan que uno pueda crear código, que pueda crear herramientas que sobrevivan fuera de mi computadora. Entonces, estamos hablando de que muchas de las cosas que uno va a hacer va a tener que, limitar, no limitarse, pero empezar por revisar qué clase de tecnología ya existe, qué clase de cosas ya existe, qué tantas personas la usan, qué tan soportada está, o sea, qué, tanto, cómo, qué comunidad construye esa clase de herramienta, eh, si es algo que, bueno, puede ser que sea muy útil, pero entonces tiene un tiempo de vida muy corto, o eh, ese tipo de cosas antes de embarcarse en, una, en, un, en un tipo de investigación, o mejor dicho, de usar cierta herramienta en una investigación, en el trabajo, en un proyecto en particular, porque si uno depende mucho de una herramienta y esa herramienta no está bien establecida o está hecha nada más por dos personas que por una u otra razón dejaron de mantenerla, nos, nos podemos, eh, eh, podemos tener un problema allí. Entonces, el establecer, el mirar qué está haciendo el resto del mundo, qué son las herramientas más estándar, me va a permitir hacer algo que perdure en el tiempo, insisto, y que yo pueda colaborar compartiéndolo con otro. Y, eh, y eso, bueno como les dije, debe ser una de las cosas que uno empieza a hacer cuando está a, a diseñando un análisis. Eh, otra <coughs> cosa bastante importante, es que generalmente hay más de una, una manera de hacer la misma cosa y esto creo que se lo, lo saben ustedes y lo dirán ustedes a los estudiantes, se lo habrá dicho sus profesoras a ustedes. Siempre hay una manera de hacer la misma cosa o llegar al mismo sitio, de crear el mismo objeto, de lidiar con el mismo inconveniente o de resolver el mismo problema. Entonces tengan eso en cuenta durante esta, durante esta escuela, durante estas clases y obviamente en todo lo que ustedes estén haciendo. Eh, Entonces vamos a ver un un, un, un un esquemita de lo que vamos a, a, a, a, a ver durante estos días. Pues. Una de las. No sé, déjenme parar un segundo disculpen porque Yo había compartido un par de, de links. Creo que algunos han llegado. Sí, y no sé si el chat lo vuelvo a ver, pero. Para aquellos que llegaron y revisaron el chat y no vieron un URL, he puesto dos. Uno es una pequeña encuesta eh, y la otra es la slide que ustedes están viendo ahora. Como les digo, no las vamos a hacer todas hoy, pero es el material que se va a ir acumulando allí. Así que repito lo mismo. Eh, básicamente pueden conservar ese link y, y, y tenerlo durante nuestras clases. Me regreso entonces lo que estaba diciendo. Eh, entonces, la, las ideas principales de lo que estamos haciendo. Una es re, esa visión, insisto, y es una visión. Hay muchas maneras de hacer estas cosas. Yo trato de, de darles las que yo conozco en función de todas la, la, las cosas que he hecho y la experiencia que he tenido acá. Pero no quiere decir que, eh, que, es, que deba ser la única manera de hacer las cosas. Pero sobre todo una, una revisión de los componentes principales de lo que es un análisis ¿sí, verdad? y ponerlos en de manera individual para así identificar en dónde puedo yo trabajar, en dónde puedo yo optimizar, qué pieza se me dañó, poderla arreglar, qué pieza puedo yo reemplazar eh, por otra más barata, por otra más fácil. Okay. Revisar eso cómo esos elementos se conectan, cómo interactúan entre ellos. Eh, para diseñar, insisto, una, una de estas cadenas de producción de análisis. Eh, un par de... eso estoy aquí en el, en el punto de abajo, en el punto de arriba. Esto IAS, ISAS, es IAS y SAS, también vienen por el, de, el, el inglés de Infrastructure as a Service y Software as a Service. Que básicamente se refiere a... Um, Básicamente se refiere a infra infraestructura computacional. Siempre vamos a estar hablando de computadoras a final del día. Que usamos bajo demanda. Y también software, aplicaciones que usamos bajo, de bajo demanda. ¿no? Y cómo esos, esos conceptos, perdón, o esa, esas nuevas no son nuevas para nada, pero ahora tienen nombres. Antes no, quizás no los tenían así tan claros. Eh, tendencias en cómo hacer eh, análisis de datos, cómo producir este tipo de, de, de, de aplicaciones en computadores, en infraestructura que está fuera del, del que tenemos al frente de nosotros, ¿no? de la computadora, de la laptop, del desktop que tenemos frente a nosotros. Y finalmente, eh, tendremos bastantes herramientas, digamos, Hablaremos de estas cosas, no es que una venga detrás de la otra, sino que vamos incrustando cosas, pero uno de los puntos importantes, y creo que por la razón mayoritaria por la que ustedes están aquí, es para conocer algunas herramientas prácticas ¿no? de que podamos utilizar, que ustedes se puedan llevar, algunas que quizás conocen, pero no mucho y aprendemos un poco más acá, otras que no tenían idea y... y y ahora que la, la, la conocen o que la van a conocer, dice, mira, esto me ha solventado tal problema, me ayuda a, a ahorrar esta cantidad de tiempo haciendo esto, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿Algo que me quieran decir? Sé que empezamos medio rápido. ¿Estamos todos bien? Eh, bueno, sí, hasta ahorita, pues yo... Voy entendiendo. O sea que lo que nos, lo que nos va a orientar es como a crear como una especie de biblioteca de código que podamos compartir, no en nuestra computadora, sino que se pueda compartir en general, para cualquier persona. Eh, mucho más que eso. Ese debe ser un pedacito. Ustedes, entre otras cosas, se lleven código. Pero nosotros no es, que vamos, no es una clase de programación, no es una clase de computación, en ese sentido. Lo que... Para contestar a tu pregunta, déjame pasar a la siguiente, la siguiente lámina, porque creo que es importante. Nosotros, cuando hacemos esta clase de cosas, y insisto, lo estoy hablando como de bastante genérico, porque no quiero que, que tenga eh, ese bias o esa eh, dirección equivocada de que estoy hablando de análisis de física o análisis complejos de big data. No. no, te estoy hablando incluso si estamos haciendo leyendo Twitter de, de, de la gente y tratando de analizar. Eh, eh, algún evento, ¿okay? Lo que vamos a tener es básicamente una manera de leer esos datos que insisto, no tienen por qué ser números, por eso todo esto está por ahora hablado así en, en solo en palabras y sin ningún tipo de, de de referencia específica, pero sí al final del día vamos a usar códigos, ¿no? Entonces en esta en esta tabla en esta torta que estoy aquí estará el análisis que yo, ustedes, o ustedes y su equipo, nosotros como equipo, vamos a producir aquellas líneas que sí vamos a escribir nosotros. ¿okay? Estarán los datos que vamos a usar. Estarán las computadoras que van a, van a correr ese código y van a leer esos datos. Y estarán esos recursos externos, que ya hablaremos de ellos, que, que permitan, como tú dijiste, guardar, por ejemplo, eh, código de manera estructurada. De manera que otros lo puedan acceder y colaborar. E incluso las herramientas con las que lo vamos a escribir es parte de este pedacito. Entonces, eh, una de las cosas, insisto, importante es que nosotros vamos a tener un, un análisis. ¿sí? Y ese análisis puede ser, insisto, de cualquier cosa. De allí que estuviesen que invitados tanto de ustedes como sea posible. La idea es que podamos nosotros. Ustedes que ya están haciendo quizás algo o que quieren hacer algo en ese sentido. Eh, puede ser eh, alguna ciencia dura o puede ser algún estudio sociológico, puede ser algún eh, algún estudio incluso de imágenes porque están haciendo o lo insisto, cualquier cosa de este estilo en el que queramos analizar datos que tenemos o que vamos a producir o que se producen todo el día y los queremos ver la bolsa de valores, el tiempo. ¿Sí? tiempo atmosférico quiero decir eh, ese tipo de cosas entonces el análisis va a ser básicamente ese código que nosotros vamos a escribir aquellas piezas que nosotros de verdad vamos a escribir usualmente eh, digamos menos en una academia se hace no se hace solo se hace eh, también en compañía de otros y por eso ese, ese código que se hace en colaboración también está en esta en este pedacito de la torta eh, y, como por ejemplo en el caso en el, que, en el que estoy yo, pues el código en este caso también refiere a código que está hecho por las 5000 personas que, que trabajamos en esa colaboración, porque están diseñados específicamente para leer esos datos que vienen de ahí. ¿sí? Cualquier otra cosa, cualquier otro experimento, no, no van a servir. Eh, están los datos o los repositorios de datos. Eh, y aquí también vamos a hablar de eso. Es decir. Muchas veces ustedes quizás quieren entender algún proceso y, y buscar cómo, mejor dicho, dónde puedo conseguir esos datos? <coughs> o a veces pasa el contrario. Ustedes son los curadores de esos datos, unas personas que están encargadas de hacer que esos datos sean recuperables, leíbles, encontrables si se puede traducir así. Eh, por otras personas. Entonces a eso se refiere cuando estamos hablando de poner datos, dónde los ponemos, cómo los ponemos. O Esa también será parte de lo que vamos a hacer, ¿ok? Eh, de tal manera de que sean una vez más útiles para otros, que no sea un archivo allí compartido en una carpeta y más nada. ¿no? Eh, cuando son contenidos grandes de datos, estamos hablando de varios miles de terabytes o millones de terabytes, usualmente los datos y los metadatos es decir, aquellas cosas que describen los datos, nombre, quién, cuándo, cómo, qué contiene, qué variables hay, qué limitaciones tiene, qué tamaños va a tener, etcétera, viven separados. Ok, a veces están juntos, pero usualmente también están separados porque son cosas muy, muy grandes. Eh, pero también hablamos de eso. A veces los datos están muy bien hechos, pero los metadatos o están mal hechos o sencillamente no existen, que es... Um, que es tan malo como que esté mal hecho, digamos así. En el sentido de que a veces tenemos un conjunto de datos, pero no sabemos qué descripciones tienen. y, y Entonces esa es la otra parte que, que vamos a, a intentar llevarnos con, con estas clases. El poder describirlos bien. También de la infraestructura computacional, es decir, hablamos de, de la computadora que vamos a usar. Por ejemplo, la computadora que tenemos al frente de cada uno de nosotros. Pero también algunos ejemplos de usar computación en la nube. De cómo usar computadoras de otros para analizar datos. ¿okay? De cómo ella, cómo puedo aprovecharme de recursos que están allí. Muchos de ellos, al menos algunos de los que yo les voy a mostrar, <coughs> disculpen, eh, gratis. Pero que si son usados de una manera errónea, pues da lo mismo que sea gratis a que los pague. Eh, o viceversa si lo hago bastante bien, puedo sacarle provecho a recursos limitados, pero por los cuales no estoy pagando, ¿verdad? Entonces, a, hablaremos de eso, ¿no? Y usaremos también este tipo de recursos. Esa es la cosa, otra cosa importante. Insisto, ¿para qué cada uno de nosotros pues, tendrá seguro una idea ya? Yo también les daré algunos ejemplos, obviamente, pero si no, eh, una de las cosas importantes es que si ustedes ya están haciendo algo, si ustedes tienen ya una idea, si ustedes tienen ya un dato, si ustedes tienen ya una investigación andando, si tienen ya algún proceso que quisieran eh, darle un empuje para empezar. Esta puede ser una oportunidad para que comencemos, para que ustedes trabajen en él y al mismo tiempo para esas discusiones que les mencionaba ya hace un rato al principio de la clase. ¿okay? Y finalmente esos elementos externos, esos recursos externos, ese software externo que yo llamo. Si cuando usualmente yo escribo un software en Python, por ejemplo, yo importo librerías. Cuando escribo algo en C++, importo librerías, importo, eh, en realidad en la traducción correcta, es bibliotecas, importo bibliotecas de una o la otra. Eh, ¿Qué es software hecho por alguien más que yo estoy usando para poder crear el mío? ¿Sí? O para ahorrarme el trabajo de volverlo a hacer. Muchas de esas cosas de las que vamos a hacer aquí, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer, seguramente ya están hechas por alguien más ¿sí? y están soportadas quizás por un equipo entero de, de trabajo. Entonces, el tomarse ese tiempo y de investigar ese tipo de tecnologías puede ahorrar mucho trabajo. Y si bueno ese software que nos sirve, pero que quizás le falta un pedacito para ser enteramente parte del proceso que nosotros estamos creando, podemos nosotros entonces colaborar con ellos. Sí, en hacerlo, no una vez más empezar desde cero. Entonces a eso me refiero también. Vamos a hablar de JIT y es una de las de las preguntas que les hice en la en esta encuesta. Es súper importante. Nosotros vamos a utilizar JIT para todo. Eh, si lo conocen bien, si no, pues también porque es que lo, lo aprendamos mucho más de eso. Y más que aprender es que tengamos que lo hagamos parte de nuestro día a día. E insisto, esto no es una cuestión de, de administradores de sistemas, de ingenieros de sistemas. JIT es, desde mi punto de vista, tan fundamental como, como lo es un, un archivo de Word o como dejar aprender a hacer una, una, una presentación en PowerPoint o en cualquier software equivalente. No veo manera de que un profesional en este, en este momento tenga excusa de no saber JIT, básicamente. ¿no? Y, y es súper importante y no. Podría pasar tres horas aquí repitiéndome lo mismo y, y necesito que ustedes se lo lleven a la cabeza y sueñen con Git, si es posible, porque es súper importante que lo usemos eh, todo el tiempo, en cualquier trabajo que estemos haciendo. Eh, eh, el Git tiene que ver mucho con GitHub. Vamos a usar GitHub, sí. Vamos, es la, es, GitHub provee una plataforma para usar Git. Ok. Es como es, como un editor. O sea, ustedes pueden imaginar que estamos hablando. Bueno, tengo un editor de texto, o sea un lugar en el que yo escribo texto y puedo guardar y volver mañana y editarle y seguirlo guardando. Hay muchas plataformas para hacer ese tipo de cosas, verdad? Tenemos software que podemos instalar en la computadora. Tenemos Word, OpenOffice eh, cosas de estas. O lo podemos hacer en la nube. También tenemos Google Docs que yo lo uso bastante o cualquier otra cosa. Pero al final lo que está detrás es que yo quiero escribir letras y guardar esas letras o esos números, esas tablas en algún documento, Más o menos es GIT en ese sentido. GIT es una manera de guardar cosas y hay muchos proveedores que permiten de manera equivalente, como les estoy diciendo, Microsoft, Google, etcétera, de proveer un producto como ese. ¿Okay? Pero entonces es la tecnología detrás de todos ellos. Um, también se refiere a esas plataformas que vamos a usar eh, para escribir el código. Una de las cosas que les quiero mostrar y que seguro les va a ser muy útil si no uno lo conocen, si la conocen, pues ojalá aprendan algo que no sepan aún, que es hacer Jupyter Notebooks, por ejemplo. También son bastante importantes, eh, bastante conocidos. Eh, hay muchas maneras de hacer cosas eh, que no necesitan un notebook, pero me parece una herramienta muy poderosa y la usamos bastante nosotros acá eh, para enseñar también. Eh, y, y se los haré llegar más de una forma. Entonces tenemos esas cuatro cosas y usualmente todas estas están pegadas, digamos, con, con códigos, con con códigos, no, perdón, con redes, con con maneras de interactuar entre ellas. Entonces vamos a ver cada uno de de esos elementos que al menos insisto, yo identifico como las piezas fundamentales. Eh, aquí una vez más me repito un poco y disculpen pero necesito que lo tengamos bastante claro en estas diferencias porque allí podemos hacer más fácil identificar sobre todo problemas okay. eh, por un lado tenemos los datos aquellas cosas que yo quiero leer y las cosas que describen lo que yo quiero leer, es decir, los metadatos pueden estar en un repositorio en, en internet pueden estar sencillamente en mi computador eh, a veces, es, a veces son datasets que ya están guardados, o sea, que ya existen desde hace cierto tiempo y yo accedo a ellos. También pueden estar escribiendo análisis para datos del futuro, ¿sí? Aquellos datos de cosas que, insisto, si ustedes están haciendo meteorología, están haciendo un análisis o preparando un análisis de datos que no existen aún, ¿sí? Porque son cosas que se van a tomar mañana, en una semana, en un mes. O estoy haciendo estudios de mercadeo en cosas, en datos que aún no existen. Entonces son esas dos cosas, no pero también puedo sencillamente tener datos de algo que ya está ahí empaquetado, esperando a ser entendido. Eh, por otro lado, tengo en la derecha aquí. Eh, muchachos, una pregunta. Ustedes ven toda la pantalla porque yo estoy moviendo la, eh, el chat. La ¿No hay un cuadrito negro por ahí vol flotando entre ustedes que les pida ver algo? ¿No? Se ve bien. Yo no camino. Perfecto, gracias. Se ve muy bien. Entonces, eh, de la parte derecha le hablaba sobre todo eso, de, la, de las computadoras que vamos a usar. ¿no? Y más y más ustedes se van a dar cuenta, si se, si se integran más a esto y les gusta, es que esto se refiere primero a los sistemas operativos que vamos a usar. Aquí es muy importante. Nosotros vamos a usar muchos sistemas operativos del tipo Linux. Okay. que es también un estándar eh, mundial para hacer este tipo de cosas y es algo que debemos tener bastantes, no, no bastantes conocimientos, pero saberlo usar. Menos, eh, vamos a hablar, o no vamos a hablar, pero en, en, digamos en detalle, porque ya sería demasiado, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos análisis a veces incluso están hechos para hardware específico. Hay gente que quiere hacer eh, ciertos estudios y tiene la oportunidad de tener eh, GPUs en vez de tener CPUs, okay, que son mucho más poderosas, son mucho más potentes. Eh, pero el, el precio a pagar usualmente es que el código debe ser escrito de una manera un poco distinta para aprovechar ese, esa, esa, la estructura de ese chip, por ejemplo. ¿no? Lo iremos, insisto, a esos detalles, pero eh, me parece importante que lo tengan en cuenta. ¿no? no Todas las computadoras obviamente son iguales, yo creo que lo, lo saben ustedes, pero eh, hoy en día hay más y más eh, eh, posibilidades y de rentar posibilidades, no, no tener que comprarlas, sino alquilarlas. Y finalmente, la burbujita del análisis de datos y las dependencias. O sea, que el análisis que yo escribo en el, el software en que lo escribo puede ser un Jupyter Notebook, puede ser, digamos, un, una terminal, eh, un editor de texto, etcétera. Eso también es software que estoy usando de alguien más, ¿no? Para crear el mío. Eh, la línea punteada que les puse yo ahí, eh, las, seguiremos viendo más líneas punteadas alrededor, es para empezar a imaginarnos, ok, en esta primera visión, ellas están juntas. O sea, esta línea punteada bien puede ser la computadora que tienen al frente, insisto. Sí, tengo unos datos allí, tengo unas tablas, que quiero analizar, que quiero entender. Tengo mi computadora, ¿sí? Ese computadora pues, tiene un chip, tiene una memoria RAM en su pantalla, etc. Y tengo mi pequeño eh, mi análisis, ¿sí? ya sea un Jupyter Notebook allí, o tengo mi terminal, y voy, tengo instalado Python y voy a empezar a hacer... Entonces tengo estas tres cosas, estos tres elementos, en el mismo sitio, ¿sí? en, la misma, en el mismo equipo, frente a mí, en la misma computadora. ¿sí? Pero también ellos pueden estar totalmente separados, cada uno viviendo en un lugar distinto. Esas es son las cosas que, que queremos jugar durante esto, esta semana, en, este, en estas clases. ¿Qué pasa cuando los datos están en un lado? ¿Qué pasa cuando la computadora está en el otro y el código que estoy escribiendo está en otra parte? ¿Sí? ¿Y cómo hago que esas cosas funcionen? Si ese es el caso, una de las maneras en que puede pasar es que yo tengo eh, insisto, datos en una burbuja separada, guardados en, alguna, en un repositorio de la universidad, o son datos que vienen de un, de un elemento externo y usualmente, no tiene por qué ser así, pero usualmente lo puedo hacer a través de Internet. Eh, tengo las computadoras de otro lado, es decir, tengo computadores que están en la universidad, tengo computadores que, son, eh, que he alquilado, ¿sí? hablaremos de Cloud Computing, de que ustedes puede, uno puede rentar computadores en Amazon, Google, Microsoft, etcétera, eh, es decir, la computadora no está conmigo. y el análisis, que sería, en este caso, la computadora que yo tengo enfrente, que es la que uso sencillamente para escribir cosas, pero para hacer aquel trabajo pesado, no voy a tener dentro de la misma computadora ni los datos, ni el poder de cómputo. Sino ellos viven en otra parte. Siendo así, usualmente lo que pasa es que tanto los datos como el pedacito de código que yo estoy haciendo y sus dependencias viajan a donde está la computadora. sí Porque esas dos cosas, los datos y el software, son elementos... Eh, digitales, son objetos digitales, son objetos virtuales, ¿verdad? Mientras que la computadora sí son cosas físicas, entonces está como eh, un poco de chiste aquí, está como difícil que mandemos el chip a través de las cables, pero sí podemos mandar los datos y el código a través de la red hacia donde están los chips. Entonces el flujo suele ser en ese sentido. Okay. Muchas veces pasa que ustedes tienen una, una infraestructura computacional, esta línea punteada rectangular aquí arriba, que es una vez más su institución o la compañía para la que trabajan, eh, en donde tanto el poder de cómputo como los datos suelen estar más o menos cerca, o sea, en el mismo edificio, en la misma network, en la misma red. Entonces yo los pongo aquí como con una flechita eh, pequeña aquí que... En términos de movimiento, pues es muy poco. Entonces yo los puedo considerar como juntos, pero no revueltos. de allí la, la, la idea de estas dos burbujas. Porque las computadoras suelen ser, insisto, simplemente chips que toman cosas, toman código, resuelven algo y regresan un resultado y se vuelven a limpiar. Estas computadoras no guardan cosas. En este modelo que yo les estoy mostrando, estas computadoras idealmente no tienen disco duro. Okay. ahí no hay nada guardado permanentemente, simplemente están allí para computar Se les llega algo y ellos calculan y a lo que terminan, a la tarde a la noche, ya no hay nada allí Okay. a veces ni siquiera el sistema operativo insisto, idealmente son sencillamente chips en, esta, en este modelito insisto, los datos sí están guardados aparte, y entonces soy yo que desde mi computadora estoy Estoy escribiendo mi análisis. Quizás tengo un localmente mi laptop, mi computador. Tengo un pedacito de datos sí para ir probando que lo que estoy haciendo tiene sentido. no Y pruebo y corro. Ajá, sí me dio. Ajá, sí va bien. Sí voy entendiendo. Ahora sí, yo cuando estoy contento con lo que estoy haciendo, lo debo mover hacia donde está en la computadora. Ese código debe llamar a esos datos que yo necesito. Si tiene que saber qué va a buscar y hacer el trabajo. Entonces, en este caso, insisto, soy yo quien mueve el código hacia donde se va a producir el análisis. Pero no lo hacemos en el sentido como mover un archivo, o como copiar y pegar algo, sino que va a ser a través de un sistema de versionamiento. Aquí es donde viene el JIT. Este versioning system significa, o lo traducen de una vez como JIT. No es el único. Había sistemas de versionamientos anteriores en el mundo, eh, pero pero JIT se ha se ha hecho el estándar mundial para esto. ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a tener es es um, un análisis que lo vamos a guardar en alguna parte. En este caso, un repositorio de JIT y será ese repositorio de JIT el que lo ponga en la computadora. Entonces, esta lámina empieza a ser más realista con respecto a esta. No seremos nosotros quienes copiemos y peguemos, sino que, que será a través de un sistema intermedio que, una vez más, si le prestamos atención a las líneas punteadas, tampoco está dentro de mi computadora. ¿Sí? Mi computadora sería esta burbuja de digo análisis code. Esto está en otra parte y esto está en otra parte. Okay. Eh, ya que sigo admitiendo gente, no sé si es que es, a veces se me van y vienen eh, o, es más, o son más personas ¿Ustedes, alguno tienen problema de conexión? ¿Me escuchan bien? Chicos Todo bien Todo bien, yo escucho Ok, igual déjenme, démen un segundo porque me tengo que mover de, de habitación aquí Y mientras tanto les pregunto si tienen alguna pregunta ustedes para mí ¿Todo claro o ya se durmieron? Todo claro. Bueno, Todo qué bueno, qué bueno. Claro. Yo tengo la idea un poco más importante. Los detallitos, lo, lo que voy buscando yo aparte. Disculpa, no te, te escuché, pero no te entendí. Uh, no, sí, sí voy entendiendo. Solo que voy buscando los detalles por aparte de y después voy a hacer preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, igual como les dije, hoy la idea era que introdujéramos esto. Tampoco nos vamos a estar demasiado acá. Porque no quiero que. Ok, estoy por acá de nuevo. Yo pienso que no funciona de esa forma. Así de, tenemos datos y de ahí va otra componente. Y, no sé, sí, sí, sí, sí. Disculpa que creo que estoy escuchando más el narrador de atrás que tú. Eh, decía que si Jupyter no funciona de esa forma como está explicando eh, que tiene, tiene datos de ahí ustedes los, eh, los que analizan entre Jupyter y pues de ese se analizan en otra computadora así, externa Sí, sí, bueno, ustedes van a tener Jupyter en su computadora sí, eso es una de las cosas que me gustaría que ustedes tuvieran si aún no lo tienen, obviamente pero la idea es que ustedes lo usen tanto en su computadora como en un lugar externo y que dé lo mismo yo lo que quiero es que al final del día es que ustedes eh, se lleven la idea de que lo que yo haga en mi computadora o lo haga con una computadora prestada tiene que ser exactamente igual. Y, y, y con eso me doy por, por, por servido en ese sentido. Que ustedes entiendan, o que mejor dicho, vean, el, seguro lo entienden, pero que vean ejemplos prácticos, si no los han visto aún, de que lo que yo estoy haciendo en mi computadora o en la computadora del trabajo, lo puedo hacer en computadora... Al otro lado del mundo, si yo lo hago bien, esa, esa, esa portabilidad sería la palabra. Es eh, es posible. ¿Okay? Entonces, una volviendo a esa parte de la portabilidad, este es que está, entre otras cosas, este sistema de versionamiento y también aquí bueno está un par de siglas que vienen del inglés Continuous Integration, Continuous Deployment que es también una tendencia más y más dentro de la, del desarrollo de software, el desarrollo de análisis, el desarrollo de documentos también. Es decir, así ustedes estén escribiendo una novela de poesía, bien pueden estar usando Git y Continuous Integration para hacerlo, ¿okay? o creando la tesis de, de, de, de, de maestría que estén escribiendo. Eh, o sea, lo que eh, me gusta... La idea de... O no me gusta me gustaría que, que, que no se fueran con la idea de que estamos hablando sencillamente de software sino de cualquier cosa en la que yo necesito ir trabajando y volver mañana y que quizás esté trabajando con más de una persona entonces tenemos análisis usualmente lo hacemos pasar a través de un sistema de versionamiento y él va a hacer las computadoras y los datos y hace lo que tiene que hacer entonces en este punto mi computadora este dibujito que les tengo aquí abajo, se convierte en eh, una ventana o una puerta a estas cosas y ¿sí? desde la computadora, mi teclado, mi ratón. ¿sí? Este lo que yo voy a hacer es eh, es sencillamente interactuar con otras computadoras. Al final esta esta lámina 20 que tengo, déjenme ver si sí. Esta lámina 20 ustedes les pueden imaginar como el, el el dibujito de la computadora, ese es ustedes y yo, ahora mismo. El análisis vive en otra parte, el, el código vive en otra, es decir, en donde lo guardo es otra parte, en donde están los datos, en donde está el cómputo, es otra parte, e insisto, la computadora que yo tengo al frente es sencillamente un, un teclado y un cable, pues, y una pantalla. Dentro de la computadora que tengo al frente no sucede absolutamente nada de esto, sencillamente es mi manera de interactuar con todas estas cosas. Okay. Entonces, visto así, eh, tenemos una manera de verlo, es que es, la computadora está en otra parte, sea donde sea que estén, no importa, es, es esto que nosotros llamamos Infrastructure as a Service, es decir, una computadora que yo puedo usar cuando lo necesite. Okay. Tengo en dónde estoy escribiendo el análisis que es esta burbuja anaranjada, amarilla, no estoy, no estoy muy bueno con los colores, que es donde está el código que yo estoy escribiendo, o el análisis que yo estoy escribiendo, y además el código, o mejor, perdón, o mejor dicho, el software, la aplicación con la que lo estoy escribiendo. Y ahí bien puede ser un Jupyter Notebook, ahí bien puede ser, como les dije, eh, un, un editor de texto en línea, ¿okay? que no tengo... E insisto y disculpa que me repita varias veces, pero que no tengo instalado al frente de mí, que lo estoy usando a través del navegador, por ejemplo, como ahora mismo estoy haciendo. Las láminas que yo les estoy mostrando no están guardadas en mi computadora. Estoy usando las, las slides de Google para prepararlas, es decir, no usé un software que tengo instalado en mi computadora, usé un navegador y a través del navegador puedo acceder a los botoncitos, crear slides, poner aquí, llevar acá, etcétera, guardar. Y esas láminas viven en otro sitio y ahora mismo las estoy usando. Estoy usando ese servicio. O mejor dicho, estoy usando ese software para presentarle las láminas como un servicio. ¿sí? Yo cierro la, la, la pestaña ahorita cuando nos, cuando nos vayamos eh, en unos minutos. Y nada de eso está en la computadora que tengo frente de mí. ¿okay? Que sería este cartoon, este esta comiquita, esta caricatura que está aquí. Eh, entonces, suele pasar también, oh, o creo que me... Sí, suele pasar también que los datos no están en un solo sitio. Entonces, quizás querramos jugar y espero darles un par de ejemplos que ustedes, como he dicho, les daré un par de ejemplos que espero que ustedes disfruten de ver, en donde estamos analizando datos de distintas fuentes. ¿Ok? Que tampoco pues, tiene por qué ser monolítico, insisto. Si ustedes están leyendo, quizás algún proceso como sensores, tienen temperatura y tienen presión atmosférica y tienen otras cosas quizás en un laboratorio, en una universidad. Son tres fuentes distintas de datos, ¿verdad? O sea, vienen de, tres, vienen de tres lugares distintos, vienen a través de tres cables distintos, digamos así. Se guardan de manera distinta. A veces no las produzco yo, muy probablemente no las produzco yo, muy probablemente tampoco las produzca la misma entidad o la misma persona, entonces vienen con más o menos distinto contenido, es decir, la estructura, obviamente, el contenido debe ser distinto, pero la estructura quizás no es la misma, los metadatos no son los mismos, entonces tengo que yo darme la tarea de, de tratar de fusionar cosas que no vienen de la misma manera. Okay. Eh, voy aquí un poquito más rápido. En este caso también puede pasar que la computadora tampoco es monolítica, es decir, lo que yo, yo puedo construir un, un pequeño análisis que después yo pueda distribuir en más de una computadora, y aquí también nos podemos pasar... 30 minutos hablando de casos sobre donde esto funciona. Una es que su trabajo es muy grande. ¿sí? que Yo necesito varias computadoras para hacerlo más rápido. Entonces tengo al kilo computadoras o la universidad tiene un clúster de computadoras o como sea que yo estoy usando tres, cuatro al mismo tiempo. ¿sí? Otras cosas que suelen ser más comunes ahora es que hay muchas computadoras pequeñitas. Estamos hablando de esta eh, Raspberry Pi o Arduino y, y, y este tipo de chips bastante pequeños que son muy económicos también que permiten entonces crear sistemas en los que uno puede analizar datos en varias computadoras, son estas cositas pequeñas entonces, volviendo un paso atrás, no tiene por qué ser esto gigas o megabytes o terabytes de, de data o sea, todo es relativo, si yo tengo una, un par de Raspberry Pi Raspberry que, que no pueden almacenar datos, como les dije, que tienen una, una memoria muy pequeña, que son de un proceso que tiene que hacerse bastante rápido. Entonces, en este caso, eh, los datos quizás que yo estoy leyendo son algunos kilobytes por segundo. Tiene, son bastante pequeños, pero son de manera constante. ¿okay? También pueden tener procesos de este estilo. Entonces... Eh, tampoco quiero que se vayan con simplemente la idea, bueno, Arturo viene a hablar de aquí de, de cosas súper grandiosas, pero mi tabla es nada más de, de mil filas por mil columnas y no tengo sino 30 megabytes de datos. O sea que, no, también ocurre que son datos bastante pequeños, solo que la estructura en la que corren o la manera en que tienen que ser leídos, es decir, de manera continua, eh, te permiten también crear un, un, un proceso de este estilo o se hace necesario un proceso de este estilo. ¿Okay? A veces no es que uno quiera, sino que no hay otra manera. Entonces. Visto así, con esta poquito esta historia eh, y que les pedí usar bastante imaginación en esta parte, ¿no? es que tenemos, tenemos elementos, datos y vamos a ver eh, dónde podemos guardarlos, qué significa qué estamos haciendo, cómo los leemos, cómo los creamos de manera correcta para que otros lo sepan. O sea, análisis aquel código que yo escribo y en lo que yo lo escribo. Ok, estamos hablando de un editor, estamos hablando de Júpiter, estamos hablando de, de los lenguajes de programación, de los de los aquellos que comprenden lo que yo estoy escribiendo y, y, y compilan y consiguen algo. Eh, de ello. puse una burbuja extra que sería el JIT. De hecho, esta es esta, una clase parecida. Hacía yo hace un tiempo y, y esta burbuja es nueva para mí, digámoslo así. Pero es súper importante tener JIT. Y ese Continuous Integration que es sencillamente pedir a la computadora que revise que lo que estamos haciendo está bien y si está bien, que lo ponga donde debe ir. ¿Okay? Y es un proceso ahora bastante común, bastante, bastante común en la industria. En cualquier clase de industria que al final guarde cosas en git básicamente. Y por último, la computación. Es decir, la computadora que yo tengo al frente, pero aquella también que me voy a, que voy a alquilar o aquella que te, a la que tengo la posibilidad de acceder a través de mi institución o aquella que tengo la necesidad de utilizar eh, porque es parte de mi trabajo, entonces es parte de la compañía en la que estoy. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Creo que aquí les voy a mostrar un, un par de láminas y voy a detenerme aquí, en este que dice tarea. ¿okay? No, nos queda, no nos queda mucho. ¿Cómo vamos? Pues, eh, yo lo he, bueno, he hecho la relación con eh, lo que hago en Manda, Por ejemplo, el IAS, el IA, ¿verdad? Que es el infrastructure as service. Sería como el Simulink, que es un clúster o una nube, ¿verdad? Tú, tú te puedes conectar desde tu Android y poder correr tu código en Marla. Uh -huh. El software as uh, service, el SaaS, sería la versión de Marla en tu teléfono o en tu computadora. Tú realizas el código y lo puedo subir a una nube. Y esa nube, ¿verdad? Es, se sincroniza. Bueno, si yo hago un cambio para una librería, se debería sincronizar, ¿verdad? Para cualquier programa que se corre o se compile en el IAS, ¿verdad? Uh -huh. Y el data, ¿verdad? Sería, por ejemplo, si fuera Machine Learning, eh, cualquier información de aprendizaje, ¿verdad? Para poder. Entrenar trabajar. los modelos, por ejemplo. Entrenar, exactamente. Entonces, eh, el Git sencillamente sería como una programación sincronizada. O sea que de alguna forma estoy trabajando con un equipo de forma remota en otro país y con el Git yo sincronizo mi, pro, mi, mi código. O sea, que cualquier cambio que yo haga, que sea bueno, verdad se modifique de forma sincronizada en cualquier parte del mundo. Así lo he entendido. El Git sí, sí, hace sí. eso. ¿verdad? Exacto. ¿no? Está, está, que, está muy bien descrito. Lo que, lo que me parece también súper importante es que te vayas con la idea de que el Git lo usas incluso si estés solo. ¿Sí? No es una, no, eh, obviamente es una herramienta que que no es que mejora las comunicaciones, es que es absolutamente indispensable para hacerlo de una manera eh, propia. Eh, pero que incluso para ti, si estás solo, es una manera de llevar el trabajo eh, mucho más ordenado, por ejemplo. ¿no? Y que quizás en el futuro te ayude okay. incluso a automatizar cosas. Quizás hay muchas cosas que tú haces repetidamente y yo también me pasa eh, todo el tiempo. Ah, mira, todo el tiempo tengo que hacer el mismo guardar, ¿no? el mismo, el mismo, o le tengo que copiar el mismo fichero o, o de este sitio a este sitio. Si yo identifico que hay una cosa que yo estoy haciendo repetitivamente, esa, esa cosa, 100%, debe ser automatizada. Puede ser y debería ser automatizada, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Entonces es más como ver esa herramienta y decir, bueno, si yo estoy haciendo esta copia todos los días a mano, que no me, no me cansa nada, 10 segundos, 20 segundos, pero igual lo estoy haciendo a mano, es algo que debería automatizar. Para salir de eso, primero porque me ahorro tiempo, segundo porque, insisto, es más es fácil de dárselo a alguien más, porque si yo a alguien más tengo que trabajar con ese alguien más, y además tengo que escribirle unas instrucciones de que ah, mira, y aparte, los resultados siempre los tienes que mover de aquí para acá al final del día. ¿Sí? Es una instrucción más que estoy dando. Es decir, es, un, eh, es, una es una instrucción, o mejor dicho, es una situación más en la que alguien puede cometer un error, incluyéndome a mí mismo, por ejemplo. Este, pero, pero lo que has escrito está bastante bien y creo que concuerda más o menos con el dibujito que tengo aquí a frente. Al final, tú tienes una, una nube, en este caso, por ejemplo, MyBinder, y vamos a usar MyBinder, no sé si lo, lo han escuchado antes, eh, que es un servicio para correr notebooks en la nube. Eh, sin ningún tipo de costo. Eh, tenemos los datos en otra parte. Habíamos hablado, por ejemplo, de datos para poder entrenar un modelo en, en aprendizaje automático, en este caso fotografías, un montón de fotografías, que allí, insisto, y es súper importante, creo que es un ejemplo que ha sido que me ayuda muchísimo, los metadatos. O sea, si yo tengo algo, uh, uh, datos para entrenar algún modelo nuevo de Machine Learning y esos modelos... O mejor dicho, esos datos no tienen buenas etiquetas, no sirven para, no solamente no sirven para absolutamente nada, sino que además pueden incluso ser perjudiciales para lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí es súper crítico que estén bien documentados. O sea, que tengan etiqueta justa de lo, que yo, de lo que la computadora va a ver, sea lo que yo estoy diciendo que está allí, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, todo esto pasa de manera remota. Yo lo que hago es visualizar lo que sucede en mi computadora. O sea, puedo ver los gráficos, puedo ver. Eh, los cambios que suceden, el resultado final, el numerito que genera el código, etc. Eh, esto ya lo, lo habíamos hablado. Está en estos modelos eh, o este modelo en el que yo una vez más no estoy solo, sino que tengo un, un equipo de trabajo o una institución. Eh, una serie de computadoras, todos acceden a ese repositorio institucional, repositorio, perdón, a ese centro de cómputo o a ese Recurso computacional, ya sea algo institucional, ya sea algo que se está rentando, por ejemplo, ¿no? o que también, también pasa. Y ahora es mucho más común a veces rentar computadoras porque es más... Eh, eh, eso te hace mucho más económico, por ejemplo, que tener la, una, las suyas propias. Pero dependerá mucho de lo que uno está haciendo. ¿no? Los datos vienen, como le decimos en otra parte, a veces los datos vienen... A veces yo tengo que mover los datos y empezar después a leerlos, es decir, que yo me traigo como una caja y las y muevo. Otras veces yo estoy leyendo los datos en streaming, es decir, ellos van llegando y como van llegando se van analizando. Eh, eso a veces es un lujo, otras veces no es sino una absoluta necesidad. Como les dije, hay datos que ustedes, hay análisis quizás de datos que no existen aún para el momento en el que está corriendo, ¿sí? es una cosa que está fluyendo porque se están produciendo justo en ese momento. Entonces, ahí el streaming es básicamente la única manera de hacerlo. O al menos que uno se espera tener dos días de datos y después analizarlo, pero quizás en el contexto en el que ustedes están trabajando no es, no es posible. O sea, tiene que ser un, un análisis continuo. Otras veces es que los datos son muy grandes. Y como les dije, a veces las computadoras aquí en este caso no es que sean supercomputadoras o la supernube etcétera, sino todo lo contrario. Puede que ustedes tengan un sistema muy limitado en recursos, porque debe ser el caso, porque está puesto en una montaña porque, por ejemplo, muchos sensores en observatorios que están altos eh, o bajo el agua, etcétera Y no son, sub, no son computadoras, sino todo lo contrario, son cosas muy sencillas. Entonces allí el streaming va a ser fundamental. El streaming es aquello que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando cargamos un video en YouTube, ¿no? que, que, que él se va cargando a medida que yo lo estoy viendo y si yo lo pauso, él no se carga todo. Hace ya unos años lo hacía, pero ahora no, porque se dieron cuenta que es mucho más eh, eh, efectivo y, es, eh, y ahorra mucho más recursos darle al usuario los datos a medida que los va consumiendo. ¿Okay? E igual pasa con servicios de, de, de, de, de, de, de, de, para ver películas, para ver series, etcétera, en los que ellos van llegando a medida de que la máquina los va procesando. Eh, Dicho eso, entonces aquí tenemos esta, esta visión en la que tenemos inst in recursos institucionales. O sea, están computadoras que están en un laboratorio, que están en una universidad a la que podemos tener acceso, y hay un grupo de personas que lo pueden tener. Entonces están todas como almas expuestas dentro de la misma red. No tienen por qué estar en el mismo sitio, pero están, digamos, bajo la misma sombrilla, bajo el mismo paraguas de una institución. Y los datos son externos y vienen a, esos, a, a ese sistema. Otro modelo, incluso cada vez más efectivo para muchas personas, sobre todo instituciones pequeñas, es rentar los centros de cómputo, es no tener eso, esa infraestructura, porque, o no se puede, o sencillamente es, es más rentable tenerla así. Entonces yo tengo una red en la que están, un sistema en el que están las personas trabajando, se conectan a un sistema externo, comercial o prestado, por ejemplo, también suele pasar, por ejemplo, muchos de los experimentos en los que yo trabajo tienen, la, tienen ese tipo de sistema en el que nosotros usamos, ya sea por diversos convenios, recursos de otros ¿sí? que están externos a nuestro servicio. Y obviamente todo esto, ya sea acá, ya sea acá, esas nubes tienen un, unos requerimientos y tienen unas propiedades, y tienen unas características, y tienen unas limitaciones. Y nosotros debemos conocerlas para poder trabajar con ellas de manera efectiva no somos nosotros quienes vamos a decir, no, mira, instálame esto, instálame aquello. No, es lo que, esto es lo que tenemos y tú te ajustas a ello. Usualmente esto de esto que tenemos suele ser bastante genérico. Entonces es lo mismo, suele ser una computadora, insisto, es lo mismo una máquina virtual en Google que en, en, la, en, la, en la facultad en la que estamos. Y a veces pasa, más o menos, no digo al contrario, pero de otro modo, en el que tenemos una, estructura, una infraestructura establecida por alguien, institucional, por ejemplo, y usuarios externos, o incluso el público que pueda acceder a ella y trabajar con ella, que es, por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a hacer. Nosotros también tenemos MyBinder, que es puesto por alguien más, y nosotros como público, es decir, cada una de estas computadoras que están aquí abajo, no tienen, en principio, nada que ver una con la otra, son independientes, ¿sí? son agentes externos y hay un recurso allí que se puede eh, prestar, por ejemplo, y también tendrá sus condiciones, eh, sus limitaciones, etcétera, y cómo aprovecharse de él también de manera efectiva entonces esa era más o menos la, la, la historia que les quería contar de, de poder tener esto de manera genérica porque insisto, no todos nosotros y, y, y está, está bien, o sea, insisto queremos quizás crear estos análisis quizás muchos de ustedes no sean los responsables de mantener la infraestructura y conocer las piezas es muy importante. Por ejemplo, de administrar esto y mucho, de hecho, los administradores de este tipo de cosas no suelen ser eh, expertos ni programando ni en cada una de las piezas, pero comprenden cómo pegarlas, ¿sí? O una vez que han establecido un sistema de, de digamos, de aislar cada uno de estos elementos y mira, ¿dónde yo puedo eh, improvisar? No, todo lo contrario. ¿Dónde puedo improvement? ¿Dónde puedo mejorar esto? sí o me estoy gastando mucho dinero en discos, o estoy teniendo un montón de computadoras que no hacen falta. sí O por qué los tengo juntos, si los puedo tener separados, si alguien me puede prestar esta parte. Que, ¿sí? en este, este, este tipo de cosas que también necesito que, que, que nosotros podamos conversar acerca de ello. No solamente desde, desde el usuario final, uno como analizador, pero también desde el punto de vista de nosotros ser los administradores, de nosotros ser el jefe, el diseñador de este tipo de cosas. Me ¿okay? imagino que muchos de nosotros no queremos ser para siempre eh, el que trabaja para alguien más. Quizás me gustaría crear este, este mismo sistema por mí mismo o de asesorar a otros para que construyan los suyos. ¿okay? Es este tipo de, de, de, de visión mucho más holística que quisiera que estuviésemos en, este, en estos días en que vamos a estar conversando. Entonces... Eh, como les dije aquí, aquí más cosas pero la, la, la tarea para para ustedes que supongo que en dos minutos está hecha es hacerse con varias cuentas y las vamos a, a utilizar y vamos a conversar acerca de ellas, pero primero es Github, si no tienen una cuenta en Github por favor háganse con una de ellas eh, y los links que están aquí en todas estas Senodo también vamos a hablar eh, dígame Julio bueno, yo me he unido un poco tarde, pero sí tengo una duda ahí en cómo funciona Git en cuanto a la, eh, las diferentes versiones de un archivo. Eh, si estoy trabajando en conjunto con alguien, por ejemplo, y el, el Git commit que hago a veces, eh, ¿cómo funciona cuando los dos estamos modificando el mismo archivo para ver eh, con qué edición se queda? Con eso siempre he tenido un poco dudas en cómo funciona bueno, por, eso, por eso podemos verlo con más detalle, porque de hecho no hoy no hablamos de eso. Pero la pregunta sí es es fácil: tienes que resolver el conflicto. La respuesta es muy sencilla: los humanos tienen que resolver el conflicto. JIT no les va a permitir a ninguno de los dos eh, sobrescribirse al otro. ¿Okay? Es decir, JIT está hecho a prueba de humanos, llamémoslo así. Eh, JIT está hecho explícitamente para evitar que los humanos sean lo que son, humanos. Es decir, para que sobreescriban el trabajo de otro o para que dañen las cosas. Entonces, en tu pregunta en particular, eh, dependerá de los tiempos en el que llegaron. Sencillamente, si tú y yo estamos haciendo algo y tú lo pones primero, cuando yo trate de poner mi parte, JIT me va a decir, tu versión es distinta o, versión, o tu versión está eh, desfasadas con la versión actual. Es decir, mientras tú estuviste trabajando, alguien cambió eso. Entonces, vas a tener, y te va a decir, vas a tener que meter los cambios que esta persona hizo en el tuyo antes de poner el tuyo. Si de verdad hay un conflicto en el que fue exactamente las mismas líneas, ahí vas a tener que ver cómo resolverlo. Y ahí, bueno, pero no va a suceder que JIT los va a dejar so sobreescribirse. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y tenía otra, tal vez un poquito digamos. más a, a lo que estaba explicando. La forma de acceso remoto de trabajo en la nube, eh, ¿cómo funciona básicamente? Porque estaba viendo que uno eh, escribe su código, lo almacena en algún lado, le eje kit, ese lo, lo, lo pasa al, al servidor de cálculo y así se, se compila. ¿Cómo se sí. diferencia en, en cuanto a programas de trabajo en línea? Por ejemplo, Google Docs, Spreadsheet e incluso el, el Code Lab que tiene Google. Uh -huh. donde uno edita directamente en el servidor en la nube Y no edita el código en, en su computadora Sino que está directamente en la nube o, o, es, o, es, ¿O no es así como funciona? No, no, entiendo lo que tú dices o sea, usted eh, También vamos a editar nuestro propio código en la nube, por ejemplo ¿no? Lo podemos tener en la computadora Pero lo podemos hacer también allí L Lo que va, la diferencia es que nosotros en vez, insisto No vamos a tener esta interfaz gráfica bonita En la que... De hecho, creo, déjame dar un paso atrás. Por ejemplo, estas láminas que yo tengo están también versionadas. No sé si están en JIT, de hecho no, no me lo he preguntado. Eh, seguramente no, seguramente Google tiene su propia manera. Pero tú puedes ir a tu slide y ver lo que hiciste ayer, o si la compartiste con alguien más, ver lo que hizo María, ver lo que hizo José. ¿verdad? Hay un sistema de versionamiento detrás de todo esto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer ni git commit, ni git push, etcétera, sino que sencillamente se va guardando y el sistema va poniendo esto aquí. ¿Quién, cuándo, y cómo y dónde? ¿Quién, cuándo, cómo y dónde? Y va funcionando. Eh, la diferencia con lo que nosotros vamos a hacer es que sí lo vamos a hacer, digamos, a mano. Nosotros vamos a, hacer, eh, vamos a poner los cambios en el repositorio y ese repositorio se va a, a actualizar y es, será el repositorio el que ponga las cosas donde queremos que, que estén, por ejemplo. Pero es una, es una cosa más que nosotros vamos a hacer explícitamente con las manos, hagámoslo pues, así. Pero todos estos sistemas usualmente versionan. Tú puedes volver atrás en el tiempo en, eh, y, y, y ver quién hizo qué, por ejemplo. Eso, eso, eso lo puedes hacer. Ok, gracias. No, de nada. Entonces... Eh, bueno, insisto, estas esta cosas que le escribí aquí, muchos de ustedes ya las deben tener, yo solamente quiero hacer un poco, como no lo, digamos, sé que puede ser un público heterogéneo, quizás algunos no tengan Gmail, vamos a hacernos con una cuenta en Gmail, lo no más seguro es que lo tengan todo. Eh, ya me han nombrado cosas aquí que, que, que conocen ustedes. Eh, Zenodo también es un, es un sistema para guardar archivos, para guardar objetos digitales en, la, en, en Internet. Lo vamos a ver con más detenimiento, de hecho nos vamos a gastar unos cuantos minutos hablando de ese nodo la próxima vez. Y finalmente, el que no lo tenga, porque seguro todos lo tienen, pero el que hace que no lo tenga es hacerse con un ORCID, ¿no? que es este número, este identificador que, que todo científico, que todo ingeniero, que toda persona que cree contenido, por ejemplo, debería tener. Eh, Luis, dime. Eh, sí, la, la pregunta era que si ahorita vamos creando las cuentas, en, en mi caso yo algunas, algunas de ellas no las tengo. O eh, eh, sea, digamos, la, es la tarea, por eso está escrito aquí. O sea, okay. porque ahorita después de esto, al menos que ustedes no tengan más, cuando ustedes no tengan más preguntas, nos desconectamos. Entendido. Pero la idea es que obviamente las tengan, ¿no? Y la, sobre todo JIT eh, es muy importante, y es la primera que está aquí, porque eh, ya desde la próxima vez empezaremos a crear cosas allí. Eh, melissa por favor, ya se me ocurrió otra cosa que decir, pero pregúntame primero. Eh, hola, solo quería preguntar si, bueno, eh, aparte de es, hacernos cuenta, no tenemos como que instalar algún otro programa en nuestra computadora para la próxima vez, que nos sugiere? Eh, pues podría aprovecharme de ello, pero, pero se lo escribo en un email, pero sí. Ok, podría, Sí, sí, porque así les doy yo los, los, los detalles. Ok, gracias. Ni nada. Eh, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí. Eh, había conversado con los muchachos de que íbamos a tener un, un Google Classroom. De allí una de las razones para tener el Google porque en el que también nos, nos comunicaremos. Entonces yo postearé cosas allí. Será más fácil que ustedes también eh, nos preguntemos entre nosotros. Eh, si les parece bien, esa será la, la manera de, de interactuar y, que, y, y, y poner tareas, poner cosas allí. Eh. Pero también lo, se los haré llegar una vez que, que lo tenga. Así le, les envío la invitación eh, y ustedes se conectan. Y, y, y bueno, nada, como les digo, aquí vamos a ver varias cosas. Eh, la próxima vez muchas muchas de estas cosas yo se las voy a mandar por ejemplo ya que melissa fue quien me preguntó creo que sí una de estas cosas está por ejemplo aquí nosotros vamos a, a descargar una máquina virtual que vamos a utilizar también eh, ya tengo digamos varios tutoriales a hacer eso son cinco minutos unos diez minutos del otro eh, para que ustedes vengan vengan se vayan haciendo con ello pues mejor dicho y como les dije, guarden estas láminas para quien llegó poco tarde, eh, porque lo que va a pasar es que ellas van a ir sencillamente creciendo. Entonces yo voy a ir colocando más y más, más cosas acá. Okay. Eh, Elis, por favor. O oh, Elis. Hola, buenas tardes. Dice es que tengo una consulta. Como usted dice que va a enviar por correo alguna cierta información y el correo que usted envió ahorita, yo no lo recibí. Entonces no sé si le comparto mi correo por el chat para que me agregue eh, Sí, claro. Aquí supongo que están los chicos que están manejando esa lista y, y te deben sumar, porque si no recibiste ese email, eh, no sé cómo llegaste acá, pero no importa. Ah, sí, es que uno de los compañeros eh, me compartió el Perfecto. link. Perfecto. Este... Sí, sí, sí. Deja duro. Yo, yo lo que fue, eh, lo que hice es generar un, un enlace para como hacer una inscripción. Entonces, ah, bueno, dáse, dásela, dásela. Sería mejor compartirlo, sí. Claro, por ejemplo, pégalo. tú más bien a ello en el chat, eh, porque si sí. me das esta tarea, a mí el listo más seguro es que se me va a olvidar y me disculpo de dejar el tema. Sí. sí, de hecho vi que algunos actualizaron, yo, yo les mandé un correo para darle Entonces... Envíales el link a través del chat acá, ahí está la forma, gracias. Y te escribes por ahí, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Insisto. ¿Alguna otra cosa de la mecánica que no haya quedado clara? Eh, sí, yo como he escuchado que vamos a trabajar con, con Jupyter, ¿no? Yo sí. normalmente pues, lo que hacía con, con Python lo hacía con Visual Studio Code. Entonces no uh -huh. sé si convendría para la próxima sesión instalarnos el, el Anaconda con toda la suite o, o no es necesario. Eh, no, no es necesario aún, digamos. También se los voy a mostrar más una manera de, de conseguir hacer el Jupyter. Yo les, como les dije, les voy a dar una o dos. Ustedes pueden tener una tercera que les gusta más y hacérsela. Pero lo que quiero decir es, desde mi punto de vista, yo, lo, yo voy a llegar, llevar la clase más o menos de manera genérica. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen Jupyter, genial. Digamos, yo este espacio me lo salto. Pero quizás eh, no es tanto hacerse el Jupyter, sino el cómo hacérselo, por ejemplo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si ya lo tienes y lo, o lo quieres tener, por mí no hay ningún problema. Pero puede ser que te lo tenga que instalar dos veces por, por la manera en que yo te voy a decir que lo haga. No porque... Sea obtener Júpiter como tal, sino la manera de obtenerlo. Es lo que me interesa que, que aprendamos. No sé si me eso se entiende. Sí, sí, entendido. Quizás el último, el último comentario que puedo hacer antes de ir, ¿no? Es que todo lo que yo les voy a mostrar es open source. ¿no? Aparte, eh, o cosas como por ejemplo Google. Nada de esto les voy a pedir que se hagan con ninguna licencia o que se compren nada. De hecho, yo no tengo ninguna de estas licencias, no, ya de antemano también me disculpo, no conozco MAPLA, no conozco ningún software por el que haya que pagar, de verdad que no lo conozco. O sea, sé porque lo vi alguna vez en la universidad hace 10, 15 años cuando estudiaba en la universidad, pero más nunca. Y, y en los procesos en los que yo trabajo, en las organizaciones en que nosotros trabajamos, los experimentos multilacionales en los que se hace ciencia general, muy rara vez hay sistemas eh, de pago. Es muy raro. ¿ok? Entonces, eh, la primera observación, primero, insisto, me disculpo porque muchas de estas cosas, si es paga lo más seguro es que no la conozca. Y dos, todo lo que yo les voy a mostrar aquí es open source. Y, y nada. Cuénteme, si no hay otra pregunta, pues nos vamos por hoy y un email eh, dejándoles saber del Classroom, dejándoles saber quizás un par de instrucciones para que se hagan una máquina virtual, y, y, eh, y el video, y ahí nos vemos el otro sábado y conversamos acerca de ello. A ver si hay algo más por aquí. Tengo una pregunta. Dígame. Es que dice que pues, tuve un inconveniente para conectarme a la, a la hora, ¿verdad? Entonces acabo de conectarme, como usted ya lo vio. Y no sé si es la respuesta este link es sí. que la se, respuesta o es este sí. video que está grabando, porque vi que está grabando la la, la, la, la... ¿La va a compartir por dónde? La respuesta es sí, lo, lo, se los hago llegar. Pues gracias por no, verlo, nada. porque no claro. sé qué hablaron. Gracias. Claro. No, no, es, así, es el último detalle que le pregunté al principio de la clase. Las voy a grabar y obviamente, entre otras cosas, para que, que queden allí. Sobre todo, bueno, hoy fue más que todo una charla, llamémoslo así. Pero obviamente después van a hacer cosas mucho más prácticas. Estoy seguro que van a querer volver al video para ver alguna parte que quieran reproducir en su computadora, etcétera. Entonces todas se, se van a guardar y, y se les va a hacer llegar. No se preocupen. Eh, no, de nada, muchachos. Muchas gracias. Este, y nos estamos hablando por el email y nos vemos el otro sábado, entonces, por favor. Nos vemos, gracias. Ok, chicos, hasta luego. No, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Fue excelente. Gracias, gracias. Hmm. <sighs>